hola qué tal amigos aquí Bernay López con un nuevo tutorial de cómo vender en facebook recordemos que estamos haciendo una serie de formación donde vamos a guiarte paso a paso desde cero hasta que te conviertas en un experto en las ventas en líneas en la plataforma facebook facebook es una plataforma muy poderosa para lo que es la, ven la venta de productos en línea aunque muchos la utilizamos solamente para compartir fotografías para compartir imágenes para ver qué está haciendo la vecina este tipo de plataforma es muy importante para lo que son las ventas en línea facebook es una de las redes sociales más importantes para la venta de productos físicos como infoproductos debido a la gran cantidad de personas de todo el mundo que interactúan diariamente en esta red social en facebook podemos vender desde un alfiler hasta el automóvil último modelo o la casa más lujosa, en el barrio más lujoso, o en el lugar más inórbito del planeta. Pero para ello debemos conocer algunas estrategias que nos van a permitir que el proceso sea un poco más fácil. Hay dos formas de vender en Facebook. Una forma es la forma típica, que es la forma orgánica, y otra es la forma paga a través de su plataforma Facebook Ad. En estos tutoriales nos estamos enfocando en aprender a vender de forma orgánicamente, sin pagar ni un peso. Para hacer dinero en internet necesitamos un producto que vender un lugar donde venderlos y generar tráfico y facebook es la plataforma esencial para que nosotros generemos tráfico en este caso vamos a explicar cómo generar tráfico a nuestros productos y servicios a través de los grupos de facebook bueno en facebook para hacer publicidad a través de los grupos existen dos tipos de grupos están los grupos públicos y es donde nosotros nos registramos y automáticamente podemos comenzar a publicar y están los grupos privados donde nos registramos y necesitamos que un administrador autorice para nosotros poder pertenecer a este grupo siguiendo con el tutorial vamos a explicar brevemente cómo nos registramos a los diferentes grupos para posteriormente ser aceptado y podamos publicar nuestras ofertas nuestros productos y nuestros servicios a través de de esos grupos, es muy sencillo simplemente damos clic en esta flechita que aparece aquí que dice grupo y nos llevará a la interfase de los grupos y aquí en esto donde está la lupa vamos a buscar el, los grupos en los que nos queremos registrar, para eso os colocamos una palabra clave por ejemplo si nosotros estamos vendiendo productos vamos a buscar grupos eh, que sean de compraventa en este momento lo vamos a explicar de forma general, pero ya después lo vamos a explicar específicamente si estamos vendiendo productos de un nicho. Para dar un ejemplo se me ocurre en este momento a colocar Mercado Libre y vemos que en Mercado Libre hay diferentes grupos. Entonces para que nos, nos filtre todos los grupos le damos aquí en, este, en esta flecha azulita. Entonces si estamos haciendo una venta local, eh, por ejemplo si vivimos en Ibagué pues nos registraríamos en Mercado Libre Ibagué. Eh, si estamos haciendo una venta nacional, pues nos, va a to nos tocaría registrarnos en los grupos enfocados en el que, que sean del país, porque hay Mercado Libre México, Mercado Libre Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, para dar un ejemplo, como vamos a vender un producto a nivel de toda Colombia, nos podemos registrar en los grupos, en este caso, en los grupos de Mercado Libre que pertenezcan a Colombia. Por ejemplo, aquí hay un grupo que dice Mercado Libre Cartago, hay otro grupo que dice Mercado Libre Ibagué, hay otro que dice Mercado Libre Venezuela en este grupo de Mercado Libre Venezuela pues si no estamos vendiendo un producto internacional pues no nos podemos registrar la idea es registrarnos en página donde podamos vender nuestros, nuestros productos aquí en el país para así evitar el esfuerzo de publicación y que nuestra publicidad se vaya más que toda a la gente que nosotros queremos llegar entonces en este caso nos podemos registrar en los grupos de Colombia otra cosa que toca tener en cuenta para registrarse en los grupos primero que todo es saber el número de miembros. Mientras más miembros existan en esos grupos, es mucho mejor. Pero también tenemos que saber el número de publicaciones al día. Por ejemplo, en este grupo de Mercado Libre y Baguette existen 173 mil miembros y hacen aproximadamente 14 mil publicaciones por día, lo cual es quiere decir que es un grupo bastante activo. Pero ¿qué pasa si en este grupo hubieran 173 mil miembros? y solo hicieran 100, 200 publicaciones al día quiere decir que no es un grupo donde me, donde me debo registrar por la cuestión de que las porque no tiene tantas publicaciones, entonces lo que vamos a buscar en conclusión son grupos que tengan can, bastante cantidad de miembros y aparte de eso tengan bastante, public, eh, bastante publicaciones al día que el, que el grupo está interactuando constantemente para registrarnos en esos grupos es muy sencillo, nos vamos aquí en las pestañitas miembro y le vamos a dar un clic y ahí nos dice que está pendiente, aquí yo, en ocasiones nos sale, como en este caso, nos sale un formulario donde nos van a preguntar algunas cosas, para que para, para que yo asegurarse que somos una persona, y, y que no somos vos que estamos haciendo el registro, entonces aquí por ejemplo, tengo que comenzar a responder esa pregunta, ¿cuánto es 1000 más 1? es equivalente a mil uno ¿cómo se escribe días o días? Es muy bueno tener en cuenta todo lo que son las reglas de los grupos porque hay grupos que no permiten tú publiques ofertas. Entonces, eh, de, si estamos, si estamos que, si queremos vender un producto y el grupo no permite que tú publiques tus ofertas, lo ideal es no, no registrarse en ese grupo. Pero en este, en, este, en este caso sabemos que es un grupo donde se puede publicar diferentes tipos de ofertas. Entonces lo único que hacemos, es aceptamos la regla y las enviamos. Y una vez enviemos la información, eh, vamos a esperar que los administradores nos autoricen. En eh, sí, si este es un grupo, este es un grupo privado. Entonces toca esperar que los administradores nos, nos autoricen para poder publicar. Busca, buscando otro ejemplo de, de otro grupo puede ser coloquemos la palabra compraventa. Compraventa, por ejemplo, Bogotá. Y le damos aquí donde dice grupos, para que nos muestre directamente los grupos. Entonces aquí aparece venta y permutas, Bogotá, 99 mil miembros, 4.800 publicaciones al día. Es un grupo bastante bastante activo. Mercado y ventas, Colombia, 8.100 miembros, 1.200 publicaciones al día. A pesar de que hay poquitos miembros, la publicación es bastante alta. Entonces, ¿cómo, nos, ¿cómo vamos a hacer para unirnos a estos grupos? Igual, vamos a... A darle clic en este caso ya el grupo ya se me hace todo. Quiere decir que ese es un grupo público donde se puede publicar. Sigamos con el otro. Le damos club. Dice que está pendiente. Entonces toca esperar que nos autorice. Entonces aquí nos otra vez nos sale un cuestionario. Entonces, este es un grupo privado donde nos están pidiendo algunos, algunos procesos para seguir. Simplemente le doy OK y posiblemente. Y posteriormente ellos me habilitan y lo enviamos. Entonces, ya aquí dice que eh, mi solicitud está pendiente para, para ser aprobada. Y de esta forma nos vamos, nos vamos registrando en los diferentes grupos. Importante: de eh, mucha atención, esta parte es demasiado importante. Si tú tienes una cuenta eh, como esta que apenas la estamos creando para comenzar a hacer ventas en línea, es recomendable que en el día no te inscribas en más de 10 grupos porque eh, Facebook lo puede tomar como spam y te puede bloquear la cuenta si tu cuenta ya es una cuenta antigua donde tú interactúas constantemente y esa cuenta tiene aproximadamente unos 6 meses 7 meses de haberla creado y está activa tú puedes eh, registrarte todos los días hasta en 40 grupos y no tiene ningún inconveniente no se recomienda que te registres más de 40 grupos porque también puedes tener un problema eh, que Facebook lo toma como un spam y te puede bloquear la cuenta realmente para encontrar grupos donde publicar nuestras ofertas de nuestros productos es muy sencillo simplemente debemos en el buscador de google y colocar una palabra clave. por ejemplo colocamos ventas y lo colocamos en la opción grupos y automáticamente facebook nos da diferentes grupos donde podemos publicar que son grupos a nivel de colombia ventas cambalache cambio cali cali todo vende en ese momento me está mostrando más grupos de Cali porque la IP está cerca de Cali. ventas Colombia, Ventas y Permutas Bogotá, son, eh, son muchos los grupos que podemos encontrar. Eh, por ejemplo, si colocamos otra palabra clave, compraventa, ahí también podemos encontrar diferentes tipos de diferentes, diferentes tipos de grupos que nos, puede, nos, que nos pueden servir para nuestro propósito de vender diferentes tipos de productos en línea si lo queremos especificar más podemos irnos directamente a la ciudad por ejemplo compra venta bogotá ahí, no, ahí nos dará algunas, algunas sugerencias de grupos donde nos podemos afiliar podemos colocar por ejemplo la palabra marketplace marketplace bucaramanga y nos da diferentes grupos de esas ciudades entonces esa es la forma como podemos encontrar grupos fácilmente unirnos a ellos y posteriormente comenzar a publicar nuestros nuestras ofertas en esos grupos y por último ejemplo podemos también hacerlo con eh, dando el nombre de la, de la ciudad por ejemplo colocamos Barranquilla y nos vamos a grupos y aquí nos va a dar algunos grupos de compraventa de Barranquilla donde podemos publicar nuestras ofertas si queremos saber que el grupo donde nos vamos a unir, queremos investigar un poquito más si es público o privado, cuántas interacciones tiene a diario, no, simplemente nos vamos a la, al grupo que queremos y le, damos, le abrimos, el, abrimos el vínculo y nos va a mostrar toda la información que estamos necesitando. Por ejemplo, este grupo es de compra y venta Barranquilla. Nos vamos aquí a lo que es la parte de la información y en información nos va a mostrar qué tipo de grupo es este es un grupo público dice que tiene 47.200 miembros y tiene 10.000 publicaciones en el último mes y 1.356 publicaciones nuevas hoy y además en, los, en el, la última semana se han unido 1.326 miembros lo cual indica que es un grupo bastante activo y estos son los tipos de grupos que debemos buscar para nosotros registrarnos y posteriormente comenzar a publicar nuestras ofertas entonces aquí nos unimos al grupo y automáticamente ya estamos en el grupo y ya podemos comenzar a publicar bueno la idea no es registrarnos en todos los grupos sino antes de registrarnos en un grupo hacer una investigación previa recordemos que si es una cuenta nueva no debemos registrarnos más, eh, más de 10 grupos al día y si ya es una cuenta que tiene bastante tiempo que interactúa no un máximo de 40 aunque yo recomendaría que iniciando si nunca te has registrado en grupo así tu cuenta tenga 2 o 3 años puedes comenzar re registrándote en 10, 15, 20 grupos y hacerlo progresivamente porque si no como te dije se va a tomar como spam entonces como sabemos si los grupos son óptimos para registrarnos simplemente abrimos el grupo le damos clic, clic derecho y lo abrimos en otra ventana entonces aquí podemos hacer un análisis de si el grupo es público si es privado, nos vamos a la información y bajamos un poquito. Aquí dice que este es un grupo privado, o sea que necesita una solicitud. ese es un grupo privado, necesita una solicitud. En este momento yo ya me registré, estoy esperando que ellos me acepten. Entonces, acá miramos otras cosas importantes. En este grupo dice que tiene 967 publicaciones nuevas hoy, 10.000 en el último mes y 199 personas se han unido en la última semana es un grupo bastante activo por lo que creo que aquí se puede vender y esto ha sido todo por este tutorial donde te acabo de explicar cómo registrarse en los diferentes grupos para poder vender nuestros productos físicos en, en línea si crees que este tutorial te resultó interesante y aprendiste algo nuevo te gustó dale like y suscríbete a nuestro canal porque estaremos realizando diferentes vídeos de la serie de cómo vender en línea a través de la red social facebook y generar ingresos desde casa nos vemos en un próximo tutorial